dos horas aquí con ustedes. Eh, le queremos agradecer aquí a Rodrigo y a la maestra la invitación. Es para nosotros un gran gusto. Esperamos tratar de responder las dudas que tienen y nosotros les vamos a plantear las dudas. El Instituto de Investigaciones Jurídicas tiene una preocupación que a veces no se palpa en la sociedad, que siempre está identificando problemas sociales. En la Ciudad de México, como ya lo habrán escuchado del maestro, del doctor, eh, padecieron los sismos y con ello muchos problemas. O sea, surgieron en términos generales toda esa problemática en relación al eh, problema inmobiliario. ¿Qué tenemos que ver nosotros? Eh, nosotros hemos dado unos bandazos en, en materia de arrendamiento. Me extraña, y eso lo digo, porque también si ustedes tienen alguna vinculación con grupos sociales, con grupos políticos, me extraña profundamente que en una ciudad gobernada por una bandera de izquierda, llámele Morena, PRD, llámele como quieran llamar, no se preocuparon por resolver el problema de vivienda en la Ciudad de México después de los sismos que nosotros pasamos. Entiendo… Entiendo la problemática que representa congelar rentas, por ejemplo, congelar y eh, hacer obligatoria la prórroga de las viviendas para que las personas no sufrieran lo que está pasando después de una crisis de carácter económico. Hubiera sido muy fácil para las autoridades o para los grupos políticos decir vamos a modificar el Código Civil y por razones de emergencia vamos a hacer lo que se hizo en otra época. ¿Qué quiero decir? Si nosotros nos ubicamos en nuestra legislación civil, el Código Civil regula el contrato de arrendamiento en todo el país, cada una de las entidades tiene su propia legislación, la legislación ha pasado por distintos ciclos, siglo XIX, finales del siglo XIX, bastaba que una persona le solicitara su departamento o el cuarto de la vecindad a otra persona para que esa persona cogiera sus cosas y se fuera. Viene el movimiento de la revolución y con motivo de estos grandes eh, percances que se suceden en la Ciudad de México, pues los hombres se fueron a la revolución y las mujeres se quedaron en la casa con los hijos. Y entonces la situación de grandes grupos sociales se vio afectada porque o se había desaparecido el marido o la habían matado o seguía en otra parte de la república. En el Código Civil de 28 se da un gran giro y se preocupan mucho los legisladores para modificar la tendencia que había de dejar el contrato de arrendamiento a la libre concurrencia de las partes, es decir, a la voluntad del que da en arrendamiento y a la voluntad de quien recibe en arrendamiento. La quinta época de la jurisprudencia de la Corte va regulando todos los problemas y va estableciendo ciertas cuestiones que nos preocupan muchísimo. En Europa, después de la Primera Guerra Mundial, se da la primera legislación que congela los arrendamientos. Esa congelación de arrendamientos también se repite en Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial y en México también. Entonces, esos decretos de congelamiento de las rentas se hacen varios decretos, no es uno, no son dos, no son tres, no son cinco, son más decretos que prorrogan el congelamiento de renta. ¿Qué es lo que sucede? Que aquellas personas que tenían invertido su dinero en inmuebles, que era la inversión de la viuda, la más segura, porque eran ladrillos y eso no se lo comía la inflación, pues de repente se vieron afectadas por el congelamiento de las rentas. Y así era muy fácil conseguir en la Condesa, en la Roma, Incluso en Polanco, una vivienda de 200, 300 metros con rentas de 5 pesos, de 15 pesos, de 25 pesos, y estaban congeladas las viviendas. Son ciertos decretos que se van modificando y la vivienda queda congelada durante muchos años. Se descongelan las cantinas, se descongelan las pulquerías, se descongelan los contratos de despachos y, y, y va modificándose la situación de tal manera que la gente empieza a tener muchos problemas. Llega el presidente eh, Carlos Salinas de Gortari e instruye a su jefe de gobierno de que modifique la legislación. Manuel Camacho se asusta y le dice, esto va a crear una revolución, pero los grandes grupos empresariales, los grandes grupos de bancos estaban preocupados porque, en ciertas áreas de la Ciudad de México se habían dejado caer las propiedades porque nadie le invertía a una propiedad que producía 15 pesos y que había que meterle miles de pesos para mantenerla en aflotación. En 1985 empieza a modificarse la legislación y se cambia una serie de artículos. Muchas personas participan, la sociedad se… Y preocupa porque la vivienda de la noche a la mañana queda descongelada y después tenemos a los cuantos meses los sismos del 85. Esto hace que las personas que manejan la política en nuestro país se preocupen de sobremanera porque dicen ¿qué está pasando? La vivienda en la Ciudad de México se encarece, la vivienda se deja a las libres fuerzas del mercado. La gente que estaba acostumbrada a vivir en viviendas de, de renta, de repente ve que las rentas se disparan y empieza a haber esos grandes desalojos de esas unidades habitacionales, vecindades, y empiezan a echar a la gente para afuera. El aparato del Estado, llámese eh, gobierno del distrito federal, llámese poder judicial, empieza a ver que hay un problema y un malestar tan grande que crean… 40 juzgados nada más para ver el problema de arrendamiento. O sea, imagínense ahorita no tenemos ningún juzgado de arrendamiento. Los convertimos en civiles y se ve y, y la fuerza que tiene es la fuerza pues del que tiene para pagar un mejor abogado y no se crea ni una procuraduría de defensa de los inquilinos ni mucho menos. Todos los movimientos sociales que se dan en el siglo XX tienen que ver con el problema de vivienda. Hasta la fecha nosotros vemos a los famosos ocupas en las ciudades españolas y en Alemania de que ocupan una vivienda, se quedan ahí y la legislación, incluso de algunos países tan desarrollados como Holanda dicen si esa vivienda está vacía y alguien la ocupa, tiene derecho a permanecer en esa vivienda que estaba ociosa y cuyo propietario estaba ausente hasta por un año. ¿Qué tenemos nosotros? ¿Quiénes son los dueños de todos esos complejos inmobiliarios? Pues Son grupos muy poderosos que financian en cierta manera pues las campañas políticas, las campañas de los legisladores y no les interesa tocar el tema de la vivienda. Entonces, partiendo de ahí, del problema social que tenemos en la Ciudad de México es algo que nos asusta. Cuando viene McNamara y le exige al presidente Luis Echeverría que disminuya la tasa de población en México, el presidente Echeverría con nueve hijos se asusta y dice, ¿ahora qué hago? Él era el presidente del Banco Mundial y dicen, todas las viviendas que construye el Infonavit van a ser viviendas de dos habitaciones, viviendas pequeñas y solamente que vivan unos encima de otros podrán sobrevivir la gente empieza a escuchar campañas de control natal, se empieza a fomentar la disminución del crecimiento demográfico y todas esas cuestiones que no sabemos por qué se dan en nuestro país, pero se dan por dictados del gran capital, de los centros de toma de decisiones, Washington, Nueva York, etcétera, etcétera. ¿Qué tenemos nosotros que hacer? El eh, no, me pedía que habláramos de los desalojos y me decía… Aquí te van a interrogar, te van a preguntar y tú tendrás que contestar o tratar de contestar de la mejor manera posible cómo se da un desalojo. Pues, ¿cómo se da un desalojo? Llego yo y te quito de un lugar. El problema que tenemos nosotros es que no, en realidad, no siempre se cuenta con los documentos, con las notificaciones, con las sentencias que ordenen el desalojo. Y un grupo bastante numeroso de cargadores que están al mejor postor, están dispuestos a sacar a una persona de esa vivienda, independientemente de que haya o no haya esa resolución. ¿Qué tenemos nosotros que hacer para verificar que una sentencia sea real, que no sea falsa? Bueno, tenemos varios caminos, desde luego que cuando hay una persona emplazada, pues tiene la posibilidad tiene la posibilidad de verificar que realmente esa sentencia sea dictada por un juez competente. ¿Qué es lo que sucede? Que si yo le notifico a la compañera en un lugar diferente a donde la voy a emplazar, pues ella nunca se va a enterar de la demanda que le estoy haciendo de rescisión del contrato de arrendamiento. ¿Y qué es lo peor? Que cuando se entere, llegue un día, pues ya todas sus cosas están afuera la cuna de su hijo, su ropa, ya aventaron sus estufas, sus muebles, sus trastes y todas sus pertenencias. Y ahí es en donde nosotros nos preguntamos qué podemos hacer. ¿Qué podemos hacer cuando ni la policía, ni la procuraduría, ni el tribunal responden a la demanda de la ciudadanía de verificar que ese lanzamiento hubiera sido dictado conforme a derecho? ¿Cuáles son las causas principales de los lanzamientos? Hay un libro del siglo XIX de Henry George que habla de la propiedad. Este economista socialista norteamericano dice, cuando llega la gente a vivir a un lugar, el crecimiento demográfico le va a dar una gran plusvalía a esas zonas, y al darle esa gran plusvalía, el que invirtió en eso se va a hacer rico. Pero ese debería de ser un impuesto social que debería de cobrar el Estado para poder edificar viviendas de interés social para que la gente tuviera condiciones de vida adecuadas. Este problema de la vivienda lo vimos en Europa después de la Segunda Guerra Mundial, lo vimos en casi todos los países de América Latina, porque la gente emigró del campo a la ciudad y se hizo mucho más caro vivir en las ciudades. O sea, son las leyes de la oferta y la demanda que no podemos negar que existen en nuestro país. Si vamos a otros países, Alemania es el mejor ejemplo, pues tenemos viviendas del Estado que renta a la gente que tiene necesidad, que no tiene un ingreso tan alto como para vivir en Santa Fe, en las lomas de Chapultepec, en Polanco en ciertas partes de la ciudad. ¿Qué tenemos que hacer? Y ojalá que de este seminario el maestro pueda hacer una serie de propuestas para revisar la legislación y darle nuevamente mayores garantías a los inquilinos, en donde se han quitado todas esas prórrogas voluntarias que tenía la legislación de hace 25 o 30 años, cuando este modelo neocapitalista no se había introducido en el pensamiento de nuestros legisladores. Yo creo que en términos generales, si hubiera el interés de los legisladores crearían una institución vinculada a la comisión de derechos humanos vinculada a, a, a distintas instancias que se pudiera ver la defensoría de oficio etcétera el, el gobierno del estado federal se pudieran revisar los contratos 1960 1970 la gente tenía que registrar su contrato de arrendamiento Pagar sus impuestos y era uno de los requisitos que exigían los jueces para poder ordenar el desalojo. Ahorita los contratos no los tenemos, no se registran, no se pagan los impuestos sobre la renta, ni el IVA ni nada, en la renta de viviendas. Entonces, caemos en un terreno de una gran simulación que perjudica a la población y a las personas de escasos recursos. ¿Qué sucede en 1985? El gobierno de la ciudad, Manuel Camacho, en ese momento, dice, pues vamos a convertir en condominios todas esas casas, todos esos edificios que teníamos para rentar, para que la gente pudiera ocupar esos espacios. Y entonces se transforman el régimen de propiedad y se crean mayores problemas, porque en donde no había pues el espacio… empezamos a tener muchos problemas. Ahorita más de la mitad de la población vive en condominios y es realmente un gran problema. Nosotros en su momento, Diego Valadez era el, el, el coordinador jurídico, el secretario general jurídico del gobierno de Estado Federal, propusimos la creación de la Procuraduría Social, que ve la parte del, eh, del, de los condominios y otras cosas, pero no cumplió con su función, se politizó, se burocratizó, y se perdió la función que tenían de proteger a quien tenía la posesión de un bien en, en, en esas circunstancias. ¿Por qué puede suceder el desalojo? Hay causas justificadas, entre comillas, y hay causas no justificadas. Las causas no justificadas es porque el vecino quiere tirar la casa para construir un edificio en donde la ganancia es enorme, es brutal, es brutal. Yo lo he visto en casitas en la colonia Granada ahí en donde está todo este complejo de edificios de Slim, y tenemos miles de viviendas junto al, a, a los centros comerciales más importantes de la ciudad. Esas son causas no justificadas, porque no tenemos una regulación firme y segura del uso del suelo. Si hace 50 años se había aprobado una zona de la ciudad... Para casas, habitaciones, debería de conservarse y no ahora con ese pretexto del uso múltiple, de que puede ser casa, puede ser oficina, puede ser comercio, puede ser otro tipo de actividades. Y las causas justificadas, que hay que entenderlo, es cuando la persona que tiene que pagar una renta, por alguna circunstancia, no puede pagar esa renta. Antes teníamos las prórrogas, teníamos la política de detener los desalojos al máximo posible. Pero ahora que tenemos un gobierno de corte socialista, pues los desalojos se hacen más rápido que antes. No entiendo yo cuál es la prisa y lo que pasa es que quienes dictan la política inmobiliaria de la ciudad y del país pues están vinculados con esa especulación territorial que tanto perjudica a las gentes. ¿Cuáles son los procedimientos? Pues ahora tenemos que ver que hay que demandar, hay que notificar… Antes había una audiencia de conciliación, trataban de entender, le otorgaban una prórroga a la persona, etc., y veíamos que la persona podía conservar la vivienda por más tiempo. ¿Cuál es el problema? Bueno, si en esta ciudad más de la mitad de las propiedades son de quienes no son, o sea, tiene la posesión, pero no tiene legalmente la propiedad, porque los papeles están a nombre de una sucesión o están a nombre de otra persona, pues entonces vemos que hay muchos problemas de legitimidad para poder realizar ciertos lanzamientos. Ubiquen ustedes en el cine Diana, por ejemplo, Paseo de la Reforma. Había una serie de viviendas de interés social ahí construidas, había una fundación, había una fundación que había aportado esos terrenos y esos recursos y gente que vivía ahí perfectamente sin mayor problema. Y de repente los sacan, cancelan los contratos, edifican una torre, una torre empresarial, y eso significa una modificación al uso del suelo, entendible por la especulación comercial, pero muy dura para quienes son desalojados en esa situación. ¿Qué tenemos nosotros que hemos visto? Vean la unidad de independencia de los años 50, 60, que construyó López Mateos, vean Lolco con todos sus defectos, todo el multifamiliar Miguel Alemán. Antes había esa preocupación del Estado de destinar una parte de los recursos a la construcción de centros habitacionales. Y eso no es nuevo en el mundo, eso lo vimos nosotros en la política de, de, de George en Estados Unidos, de, de Owen, en Inglaterra y en todo el mundo, en donde trataron de llevar la vivienda a los centros a las fábricas vemos todavía esquemas por el estilo en Puebla y en otras ciudades en donde junto a la fábrica pues estaban los centros de vivienda de las personas el maestro Liborio Cortés nos trajo la jurisprudencia, tenemos los esquemas les vamos a dejar un material para que vean pues cómo hacer el contrato cómo pedir el registro Toda la parte que tenemos que hacer y vamos a iniciar una especie de seminario para tratar de ir contestando las dudas que tengan en la medida de lo posible. Si me dicen, ¿cómo me robo la vivienda? Pues no creo.